Porque llega el primer reality cuarto de milla 2013. Este 24 de noviembre, todo un día en competencia: Béisbol, carrera en llantas, el barrano, fútbolín humano, prueba de baile, natación, ordeño, conducción y karaoke de 10 disciplinas que ponen a prueba tu talento fuerza y concentración demuestra que tu empresa es la más fuerte de la región inscribiéndote antes del 10 de noviembre mayor información al celular 311-837-7476 un evento en 10 Organiza más gente, Ondas Don Bosco 89.3 y Televisión, porque somos regional. Patrocinan Hotel Campanario 5 Estrellas, Restaurante La Topochera, Bolera Villacentro, Parque de Diversiones, Stream Bar, Capitolio Café Bar, primer reality cuarto de Villa 2013, este 24 de noviembre. Todo un día en competencia que, que, que, que, que no te puedes perder.